Los mapas mentales también sirven eh, para eh, el desarrollo personal, es decir, podemos diagramar eh, nuestros valores personales, qué es lo que queremos conseguir en esta vida. También resultan útiles para, para mm, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una disertación, como esta que estoy yo haciendo, si sí, eh, hubiera preparado un mapa mental de qué es lo que voy a decir, probablemente no estaría yendo de un sitio a otro. A esto es a lo que me refiero con el funcionamiento del cerebro, por lo menos el mío. <risa> bueno, eh, de acuerdo, vamos a ver otro mapa mental y ya os voy a ir diciendo los elementos. Vamos a ver. Bueno, aquí por ejemplo he diagramado, este es un ejercicio de los que empecé a hacer para practicar la palabra sopa. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, luego haremos un ejemplo práctico partiendo de cero. Eh, de momento empezamos con el concepto en primer lugar, el concepto en el centro de la hoja, ¿de acuerdo? En primer lugar, re, eh, marcado de, de manera que sea más llamativo, más evidente. Porque es cierto que cada, que cada tema, todos los temas, se pueden enfocar de una manera o de otra. Por ejemplo, hablando de la sopa que puede parecer o, o es un tema banal bueno pues para un cocinero profesional eh, forma parte de su trabajo de su vivencia eh, si por ejemplo eh, eres, eh, eres un niño al que no le gusta la sopa pues tendrá otra serie de vivencias y a ti por ejemplo que ni has tomado sopa ni o has tomado alguna vez o no te interesa demasiado sirve para ver todo lo que puedes sacar de algo que no te interesa, imagínate de lo que sí que te interesa ¿de acuerdo? bueno, a partir de, a partir de esto vamos sacando eh, diferentes ideas por ejemplo eh, la densidad de la sopa, porque puede ser más o menos espesa eh, analogías de la sopa, es decir, a qué se parece eh, el olor, el vapor, alquimia ¿de acuerdo? todo esto para ir eh, aflorando las ideas y para ir practicando cuando empezamos a practicar un deporte eh, hay que empezar con un calentamiento ir avanzando poco a poco cada día para poder llegar a, a por ejemplo a competir o a realizar deporte de manera satisfactoria esto es lo mismo de acuerdo bueno eh, también se pueden utilizar los mapas mentales bueno que hay uno muy, que me gusta utilizar mucho para para mi, para mi trabajo eh, me gusta diagramar las, las en, las emociones, aquí por ejemplo va el miedo, el miedo y el bloqueo creativo, y aquí irían los diferentes tentáculos a los diferentes lugares. Y finalmente os voy a enseñar uno que he marcado aquí. Eh, tenía claro, eh, son eh, cinco emociones diferentes, y las empecé marcando de diferentes colores, cortando de diferentes colores el mapa, y luego es cuando empecé a trabajar los conceptos. En otros vídeos eh, aprenderemos a qué hacer con toda esta cantidad de ideas de momento y lo primero es eh, ver que somos capaces y sacarlas.